Las mujeres buscan ser amadas, complacidas y valoradas por su esposo, pero no hacen lo mismo por él. Él también merece muestras de cariño, de afecto, de amor, de aprecio. Así que si tienes un buen hombre en casa, que llega todas las tardes del trabajo con las manos sucias, cansado, pero aún así llega con una enorme sonrisa y con tanto amor para entregar a su familia, cuídalo. Si tienes un buen hombre de corazón limpio, de alma noble y que haría cualquier cosa por verte feliz, cuídalo. Si tienes un buen esposo que celebra contigo tus triunfos y está a tu lado para apoyarte en aquellos momentos difíciles y haría cualquier cosa por verte triunfar en esta vida y está dispuesto a compartir su vida contigo, cuídalo. Sí, quizá no es el más alto, Quizá no es el más elegante, el más apuesto, quizá no es el más musculoso, pero él es fuerte y te sostiene en aquellos momentos difíciles en los que tú ya no puedes más y te ayuda a levantarte cuando tú sientes que ya no puedes más. Ya basta, ya basta de fijarte todo el tiempo en sus dificultades, en sus errores, en su pasado sí, quizá cometió muchísimos errores en el pasado, pero lo importante de eso es que aprendió de ellos, así que no es necesario que tú se lo eches en cara cada vez que los recuerdas. El mejor esposo del mundo no es el esposo de cierta famosa, no es el esposo de tu amiga, no es el esposo de tu vecina, el mejor esposo del mundo es el que tú tienes en casa, así que cuídalo, valóralo, Tú no imaginas las mujeres que lo ven a diario por la calle y dicen, oye, yo quisiera un marido así, un marido responsable, trabajador, perseverante. Así que cuídalo. Aprende a aplaudir sus virtudes, porque si tú no lo haces, alguien fuera de casa sí lo va a hacer por ti. Admíralo, apóyalo en sus sueños, sé agradecida con él por todas las cosas que hace por ti aprecia el esfuerzo de aquel buen hombre que te ama. Tú no imaginas todo lo que él es capaz de hacer por verte feliz, por verte sonreír. Valora todo lo que ese buen hombre te dedica a ti. Te está dedicando su trabajo, sus sueños, su vida, su tiempo. Te está regalando algo que nunca lo va a volver a recuperar. Así que valóralo. Y para las mujeres que van por la vida, Buscando hombres detallistas, hombres que las llenen de lujos y detalles costosos diariamente, que le regalen chocolates, rosas, peluches y más lujos. Mujeres entiendan que dinero cualquier hombre lo puede conseguir y comprar también cualquier hombre lo puede hacer. Lo que realmente debe enamorarte de un hombre es su honestidad, su honradez, su respeto, su fidelidad. Esas son cosas que en muy pocos hombres se encuentran. Así que, valóralo. Si tú eres una gran mujer y tienes un gran hombre en tu vida, no olvides que debes cuidarlo.